¿Alguna vez te ha pasado que conoces a alguien que físicamente es muy guapo o guapa, pero no te atrae tanto? Y de repente conoces a otra persona que no es físicamente guapo o guapa, pero te sientes sumamente atraído o atraída por esa persona? Como si tuviera un sex appeal muy alto. A este fenómeno normalmente le llamamos química. Solemos decir, la química que tengo con esta persona es muy fuerte. Pero en realidad esto se debe a las feromonas de dicha persona. ¿Sabías que puedes usar feromonas para atraer a ese hombre o esa mujer que tanto te gusta? ¿Sabías que las personas que usan feromonas en sus perfumes tienen más citas, más besos y más acercamientos con el sexo opuesto? De esto voy a hablar el día de hoy. en el día de hoy voy a hablar de cómo atraer a esa persona que tanto te interesa usando el poder de las feromonas. Pero antes que nada, ¿qué son las feromonas? Bueno, las feromonas son sustancias secretadas por los seres vivos, como animales y los humanos, que generan una reacción en la misma especie, por ejemplo la atracción sexual. Básicamente son hormonas externas que se emiten para causar una reacción en otros. No hay duda que hay personas que son más atractivas que otras, pero tampoco cabe duda que hay hombres y mujeres que de alguna forma son más sensuales que otras o más sexuales, sin que exista un motivo obvio en sus características físicas. ¿Será su esencia lo que los hace así? ¿Su personalidad o su confianza? Hay muchas diferentes cosas por las cuales se considera a una persona sexualmente atractiva. Sin embargo, la ciencia ha demostrado el poder de atracción de las feromonas. Tanto hombres como mujeres secretamos feromonas. En el caso de las mujeres, se llaman feromonas femeninas. Se ha encontrado que las feromonas femeninas incrementan el interés sexual masculino. De hecho, se secretan más de estas sustancias cuando la mujer es fértil. Las feromonas no pueden ser detectadas a simple olfato por otra persona, lo único que sucede es que esa persona se sentirá más atraída a quien las usa. En otras palabras, no tienen olor, simplemente tienen un efecto en la otra persona. Las mujeres se vuelven irresistibles ya que las feromonas femeninas se encuentran naturalmente en pequeñas cantidades en el sudor de las mujeres y en sus órganos reproductores, por ejemplo. La ciencia moderna ha podido reproducir estas sustancias de manera artificial en los laboratorios para una mayor atracción entre humanos. Ahora, ¿existen feromonas para atraer hombres o mujeres? Bueno, si te preguntas si realmente sirven las feromonas para atraer a otras personas, las investigaciones demuestran que sí. De hecho, hoy en día puedes encontrar feromonas en perfumes, jabones, desodorantes, así como en su esencia pura. Los hombres se sienten atraídos por las mujeres que las usan, sintiendo que son más sensuales y seductoras. En marzo del 2002, la revista MD Web publicó su artículo original donde se revelan algunos estudios con increíbles descubrimientos sobre la efectividad que habían tenido las mujeres que usaron feromonas para atraer hombres los resultados fueron sorprendentes el 74% de las mujeres reportaron haber tenido más éxito usando feromonas para atraer hombres que las que no lo hicieron entre los resultados dijeron haber tenido más uh, digamos mayor frecuencia en besos mayor número de caricias y de afecto más relaciones sexuales eh, más tiempo durmiendo al lado de sus parejas y más citas con hombres y si aún dudas de si esto realmente funciona o no Quiero que pienses en algo ¿Te has preguntado por qué a los hombres les gusta oler la ropa interior usada de sus mujeres? ¿Por qué les gusta oler a sus mujeres desnudas? ¿O por qué les gusta olerlas en el cuello o en el cabello? Todo esto tiene que ver con las feromonas, y del mismo modo con las mujeres. A muchas mujeres les gusta el ligero odor de sus parejas cuando empiezan a sudar. No cuando llevan tres horas sudando, sino cuando apenas empieza. O el olor de sus parejas cuando despiertan en la cama a su lado. Las feromonas para atraer hombres o mujeres puede ser una gran ayuda si quieres conquistar más. En mi caso, compré una vela con feromonas para momentos románticos con mi novia y tengo que decirte que realmente funcionó. Olía delicioso y a los dos nos encantó. Esta vela tenía además eh, propiedades de convertirse en aceite que podías usar para dar masaje. Imagínate lo divertido y romántico que fue probarla. Muchas empresas han podido generar feromonas artificiales, muchas veces tomadas de plantas. Algunas plantas tienen efectos afrodisíacos, tales como la vainilla, que es conocida como un aroma que despierta el deseo pasional. Muchos estudios han demostrado que la mayoría de los hombres les gusta el aroma de la vainilla. La lavanda, por ejemplo, este aroma es conocido por excitar los sentidos y es usado desde hace cientos de años, inclusive, de hecho, inclusive hoy es usado para elevar la pasión. La canela, la canela puede incrementar el flujo sanguíneo a los genitales de un hombre, incrementando su erección. El jazmín en conjunto con la rosa, por ejemplo, se usa para elevar la excitación de los hombres. Ahora, la realidad es que con el tiempo cada vez secretamos menos feromonas. Cuando eres joven tienes más feromonas. Esto tiene sentido ya que es la forma que tiene tu cuerpo de comunicar que es fértil y que está listo para procrear. Algunos estudios han demostrado que mujeres mayores que han usado perfumes con feromonas tienen más éxito con los hombres que aquellas que no las usan. Los beneficios de usar feromonas son diversos, si estás teniendo problemas para conocer hombres o mujeres entonces necesitas incrementar tu atractivo de alguna forma y ahí es donde las feromonas te pueden ayudar. Antes de que pruebes feromonas sintéticas o artificiales, intenta incrementar tus feromonas naturales. Para hacer esto te recomiendo que cuando te bañes no uses jabón y si lo usas que sea un jabón neutro y sin aroma. O por lo menos hecho a base de productos naturales esto es para mantener un balance entre las sustancias secretadas por tu cuerpo y las bacterias que causan el mal olor duerme al menos siete u ocho horas al día haz ejercicio al menos unos minutos al día come alimentos con alto nivel de zinc las hojas verdes como la espinaca y la rúcula te pueden ayudar y bueno Obviamente, besar y tener momentos de placer carnal, sexo, también incrementa el poder de tus feromonas. Naturalmente que para poder besar o estar en la cama con alguien, pues tus feromonas ya debieron haber hecho su trabajo. ¿no? Ahora, si aún haciendo todo esto no se te acerca ni una mosca, pues siempre puedes, por hacer, siempre puedes hacer uso del poder de la ciencia y optar por feromonas sintéticas. Algunos de los resultados que estas peromonas te pueden atraer son el hecho de que puedes recibir más contacto del género opuesto, eh, los hombres o mujeres a tu alrededor te pueden encontrar sexualmente más atractivo o atractiva, también se pueden sentir más relajados y cómodos contigo, puedes notar que en general te ponen más atención. Desde que las feromonas fueron descubiertas, ha habido muchas personas que aseguran que se pueden usar para manipular al sexo opuesto. Muchas empresas afirman tener feromonas sintéticas contenidas en sus productos que hará que los demás se vuelvan locos solo con olerlos. Se puede ser escépticos con los resultados de las feromonas, pero no cabe duda que algunas esencias hacen que lo pensemos dos veces. Inclusive hay tiendas que usan sus perfumes en el aire para atraer a sus clientes y hacer que su ropa se vea más sexy. Entonces, ¿realmente sirven las hormonas Sí, definitivamente funciona. Ahora, ¿realmente sirven las hormonas sintéticas? Depende. Por ahora no hay evidencia de que una loción o perfume en específico pueda hacer que una persona se vuelva loca de deseo al instante. Sin embargo, pueden ayudar. Lo importante es que para ser atractivo o atractiva está en juego más que solamente el olor. Las feromonas sintéticas las puedes encontrar en diferentes presentaciones algunas de ellas son lociones como feromonas para atraer hombres o mujeres también hay perfumes, aceites o inclusive velas aromáticas ahora con el propósito de hacer un video realmente informativo para ustedes me tomé la tarea de investigar en internet sobre cuáles son las feromonas sintéticas que han demostrado mayor éxito al usarlas y después de leer varios foros y blogs y videos, encontré un par de empresas que producen feromonas con un alto nivel de eficiencia. Si te interesa saber cuáles son esas empresas, te voy a dejar un par de vínculos en la descripción para que los cheques. Incluso puedes comprar tus feromonas en línea y te las pueden mandar a tu domicilio. A ambas compañías hacen envíos a más de 200 países, así que seguramente no tendrás problemas con que te las manden a ti. Y si no, te recomiendo que simplemente visites la tienda erótica o la sex shop más cercana a tu domicilio y preguntes si tienen o venden feromonas sintéticas para atraer hombres o mujeres, dependiendo de lo que tú prefieras. Pero es muy importante recal recalcar que estas feromonas sintéticas no son mágicas. Es decir, no son una poción como la que Hermione le daría a Harry Potter y que provocaría que los hombres o las mujeres vengan a, a ti suplicando que estés con ellos o con ellas. No, eso no va a pasar. Las feromonas harán que otros u otras te noten más. Pero depende de ti, de lo que digas, de cómo te comportes, etcétera, etcétera, que esas personas pasen al siguiente nivel de cortejo ¿O no. Y bueno, eso es todo, no olviden checar la descripción en donde voy a dejar más información incluyendo por supuesto los vínculos donde pueden comprar las feromonas sintéticas, y si algo en este video les pareció interesante denle un super like, y si no pues también denle like, ¿por qué no? No olviden compartir el video ya que eso me ayuda a seguir brindando esta información para ustedes. Uh, suscríbanse aquí arriba Denle click en la campanita para recibir notificaciones cuando suba futuros videos. No olviden seguirme en Instagram y en Twitter y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Yo soy Cristian. Chao, chao, chao.